Uno de los aspectos que define el modelo de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de sus ámbitos es el sistema de evaluación. Dentro de este sistema juega un papel fundamental el modo en que se valora el resultado logrado por los alumnos en dicho proceso, siendo el examen uno de los instrumentos tradicionalmente empleados para su ponderación. Sin embargo, estos exámenes no siempre sirven como mecanismo para el fin con el que fueron diseñados, ni se acoplan con naturalidad al propio proceso formativo resultando en muchas ocasiones en un elemento disruptivo e inquietante que brinda cifras azarosas incoherentes con el progreso del alumno. En este vídeo vamos a repasar algunas de las nociones clave que han de tomarse en cuenta en el diseño de los exámenes, partiendo de una reflexión sobre sus aspectos más turbadores desde la perspectiva del alumno, pasando por un análisis de los criterios con los que valorar el buen diseño de un examen, revisando las ventajas e inconvenientes de los tipos de pregunta más comunes y llevando a cabo finalmente una reflexión sobre su buen o mal uso. Lo haremos a partir de una serie de ejemplos de preguntas sobre lo tratado en este mismo vídeo. La primera pregunta que un alumno se hace ante la perspectiva de un examen es ¿qué sé?, y es que ocurre que el estudio no siempre acompaña a una certera interpretación sobre el control de lo aprendido y las posibilidades de éxito. Un esquema de ejercicios, actividades y tareas escasamente realista y desconectado de los criterios de examen o una valoración poco rigurosa del trabajo del alumno puede fomentar la ilusión de la competencia, causa principal de frustraciones ante el jarro de agua fría que en muchos casos supone la realidad de una prueba de competencia. Para evitar esta desazón, resulta fundamental un certero seguimiento del trabajo del alumno, con valoraciones detalladas y ajustadas, y el empleo de los ejercicios y de la autoevaluación como mecanismos regulares con los que poner a prueba lo verdaderamente aprendido. La segunda gran inquietud es ¿qué me preguntarán? Y es que no siempre lo preguntado en un examen es acorde con su importancia en el conjunto y con el tratamiento ofrecido al respecto en el aula. En este sentido, una prueba sin sorpresas es una garantía de una prueba correctamente enfocada, no una mala práctica de un examen previsible. La tercera es ¿qué respuestas esperan? Se trata de una inquietud justificada por la elaboración de preguntas que no dejan claro qué es lo que realmente se pide, cuál es el desarrollo deseable o qué aspectos específicos se deben atender, lo que resulta en correcciones que se ajustan a criterios muchas veces indescifrables para el alumno. Antes de revisar los tipos de preguntas más comunes, vamos a detenernos en algunas cuestiones previas. El examen adquiere un verdadero valor formativo cuando se integra con naturalidad en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, podemos hablar de examen en un triple sentido. Como examen de lo aprendido al modo tradicional, una prueba en la que el profesor evalúa los resultados del proceso, como instrumento de orientación que tiene el profesor para guiar el aprendizaje, mediante retroalimentaciones, explicaciones o ayudas en los foros sobre aspectos débiles detectados, etc. O como mecanismo de autoevaluación y coevaluación en manos de los alumnos, destinado a poner continuamente a prueba lo aprendido. En este vídeo nos centraremos en el primer aspecto, la valoración de los resultados, sin olvidar que la evaluación comprende un conjunto de actuaciones mucho más amplio, destinado también a la orientación y la guía del propio proceso de aprendizaje, mediante ejercicios, actividades y tareas creativas. En este sentido, como valoración de resultados, podemos repasar los cuatro parámetros a los que, según expertos como Svinicki, debe ajustarse un examen ideal, ser válido, ofreciéndonos información válida sobre el aprendizaje que se evalúa, ser exacto, permitiéndonos medir con precisión el nivel de competencia logrado, ser identificable, resultando coherente con el proceso de aprendizaje llevado a cabo, y ser realista, ajustándose al tiempo asignado y a un esfuerzo de realización razonable. Recordemos de forma general la gradación de habilidades cognitivas implicadas en el aprendizaje, desde las más básicas a las más elevadas, entendiendo que hemos de tratar de ponderar cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos y no centrarnos en exclusiva en alguno de ellos, abusando de cuestiones que se refieren al recuerdo o la comprensión. En líneas generales, podemos decir que un examen correcto es aquel en el que la facilidad está adecuadamente medida, coincidiendo el aprobado básico con el logro de los mínimos exigibles, sin aprobados o suspensos masivos e indiscriminados. La gradación numérica refleja los distintos niveles de competencia, sin ser la mayor parte de aprobados de máxima nota y suspensos de mínima. Sirve para valorar lo aprendido, con preguntas centradas en las cuestiones importantes y preguntas de elección razonables, con distractores o elementos falsos, bien camuflados y coherentes con el conocimiento que trata de medirse. Vemos aquí algunos de los modelos de preguntas más frecuentes. Selección de verdadero o falso, preguntas de pares, elecciones múltiples, respuestas cortas o respuestas extensas. Si las primeras responden automatismos que permiten economizar el tiempo y facilitan la cumplimentación del examen y de su corrección, las respuestas abiertas minimizan los riesgos de aciertos casuales y, en el caso de ser extensa, se adecuan mejor a los requisitos que requieren la valoración de las habilidades superiores. A su vez, todas ellas tienen limitaciones, en unos casos en las que se refieren a las habilidades contrastadas, en otras al rango de conocimientos que se pone a prueba. Se trata de elegir las mejores opciones según las circunstancias, teniendo en consideración que siempre es posible introducir mejoras que compensen sus limitaciones. Así, en las respuestas automáticas, introduciendo campos de justificación para minimizar los riesgos de acierto casual o la equivocación por errores secundarios, como la incorrecta interpretación de una pregunta, o las preguntas extensas, guiando con detalle sobre el curso de la respuesta que debe realizarse, de modo que se defina bien qué y cómo se va a corregir y se eviten respuestas en blanco por el exceso de presión. Vamos a pasar al análisis de algunos casos concretos, con preguntas sobre lo tratado anteriormente. Veamos, nos preguntan, explica en unas líneas lo aprendido. Un pequeño análisis de la cuestión nos puede llevar a las siguientes conclusiones. La pregunta no concreta que debe desarrollarse. No delimita el grado de extensión deseable. Y por último, se ciñe prácticamente a la capacidad de recordar. Pero podríamos mejorarlo con esta cuestión alternativa. Has estudiado las ventajas y desventajas del empleo de preguntas verdadero o falso. Explica en qué consisten apoyándote en un caso práctico de aplicación óptima. Veamos otro caso. Una pregunta de elección entre verdadero o falso. Los mejores tipos de pregunta para medir los logros referidos a las habilidades cognitivas superiores no siempre son las basadas en la distinción de verdadero y falso, debido a que, en la mayoría de los casos, éstas no incluyen campos de justificación. Parece difícil, ¿no? Pero su dificultad no está en que con ella se trate de reconocer un nivel de asimilación alto, sino en sus propias limitaciones. Así, el tema se expone con dificultad y de forma indirecta, se emplean conceptos imprecisos o negativos, cuya correcta interpretación requiere un esfuerzo extra innecesario y, como en toda pregunta de elección, ocurre que los aciertos pueden ser casuales y, lo que es peor, los fallos debidos a razones que no han de ser tomados en cuenta. Podríamos probar con una pregunta mejor elaborada como esta. Añadir a las preguntas verdadero o falso un campo de justificación de la respuesta es un medio que permite ponderar el acierto casual o el fallo parcial. Se trata de una pregunta en la que no caben errores de interpretación y en la que, a pesar de posibles aciertos casuales, el tema se plantea de forma inequívoca. Por último, vamos a probar con un esquema de examen coherente con lo visto hasta ahora. Se parte de un supuesto práctico y un esquema de cuestiones que permite valorar habilidades cognitivas más elevadas que el simple recordar. Al planificar un examen de 45 minutos se aplican pautas de tres tipos. Debes valorar el mayor o menor grado de adecuación de los planteamientos y señalar los criterios discordantes. En este caso, evaluamos una comprensión general mediante una pregunta en la que pedimos que se ordenen de mejor a peor una serie de planteamientos, uno de ellos que encaja con el modelo ideal y dos que contienen desviaciones, uno de forma parcial y el otro en todos y en cada uno de sus ítems. Observamos que en el primer caso todo encaja, en el segundo nada concuerda y en el tercero existe una aproximación parcial, pero algunos errores de interpretación. Es por eso que los ordenamos así. La segunda pregunta nos permite un análisis más detallado de lo aprendido señalar los criterios discordantes, así se destacan los siguientes enunciados, trato de meter en 45 minutos todo lo que entra, busco evitar lo previsible, procuro aprobados de máximos y suspensos de mínimos y solo hago preguntas cortas, en el otro caso procuro que sea sencillo, sin suspensos y aprobados altos, solo hago preguntas de desarrollo abiertas y creativas. Una segunda fase nos permitiría valorar la capacidad para llevar a cabo previsiones desde supuestos. Así, partimos de una serie de casos de dificultades expresadas. No tenía claro qué debía poner ni cuánto desarrollar. Las preguntas no tenían nada que ver con lo trabajado, no pude demostrar lo que sé. Me sentí desbordado y no conseguí acabarlo. La primera cuestión consiste en vincular estos resultados a los criterios fallidos y reconocer sus posibles efectos perniciosos. La segunda trata de valorar la vertiente práctica y la capacidad de proponer soluciones creativas ante los problemas. Consiste en redactar de una forma precisa qué medidas de mejora se ofrecerían para tratar de hacer frente a los problemas planteados. Y eso es todo. Quedan en el tintero muchas cuestiones relevantes, temas como el modo de ponderar numéricamente los resultados, con rúbricas de calificación apropiadas o la orientación que deberían tener esas retroalimentaciones que acompañan a la calificación para hacer de ella un verdadero instrumento formativo. Habrá que seguir con ello. En todo caso, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu atención.